¿Te acuerdas cuando todo esto empezó? Te mandaron a descansar. Usted es hipertensa señora. No puede trabajar así. Nosotros la avisamos ¿Cuándo puede regresar. Y te dijiste, bueno, está bien. Llegaste a la casa con un montón de comida. Hijo, adivina qué traje salmones. no sé mamá, nunca he probado el salmón no, pues yo tampoco ¿Qué? después de 52 años no has probado salmón nunca en tu vida no hijo que no es muy caro y me dijiste 50 pesos cada uno compré dos para cada uno y yo te dije mamá Mira, yo te entiendo, pero no estamos para comprar salmón. Tenemos que pagar el boiler. Tenemos que pagar tu tarjeta. Pincha tarjeta. Y tú dijiste. Si no estamos ahorita para el salmón, entonces ¿cuándo? Entonces ¿cuándo? ¿Y buscaste cómo hacerlo? ¿Estuviste toda la noche viendo videos? Y de repente ahí estaba. Parecía... Un platillo de restaurante y me encantó. Sabe muy bien. Y luego tú dijiste... Ahora solo nos falta probar la langosta. No... Este salmón no me supo igual Este salmón no me supo igual